En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús es el que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía. Nos llama a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú, que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Palabra de Dios. Te, te alabamos, Señor. Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. El Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sostenerlos en el tiempo de indigencia. Señor, Señor que, descienda que descienda tu que amor sobre, sobre nosotros. nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, Señor que, que descienda, descienda tu amor, amor sobre, nosotros. sobre nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Por él, destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Palabra de Dios. Te, Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaban hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía de la nube, «Este es mi hijo muy querido» en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor, y Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, «No hablen a nadie de esta visión» hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La experiencia de la transfiguración es el adelanto de lo que vendrá. Es como el vayan preparando el corazón para este momento tan importante que es la Pascua, que es la resurrección que es en definitiva el cumplimiento de la promesa de Dios de salvar a la humanidad por medio de la entrega de Jesucristo. Pero también el Evangelio en sí mismo tiene, a mí me parece, dos o tres acciones que son muy importantes, para hoy también nosotros en pleno tiempo de cuaresma vivirlo. Primero que nada, ese sentir que Dios nos llama en Jesucristo, así como llamó a Pedro y a Santiago y a Juan y los llevó a al monte elevado hoy también jesús nos llama a nosotros como discípulos para llevarnos al monte elevado qué quiere decir esta imagen del monte elevado para que podamos en el encuentro con jesucristo levantar la mirada y poder mirar mucho más allá de lo sensorial de lo que yo puedo ver con mi, con mis ojos esa mirada de fe que hace que no me quede en lo chiquito y que hace que mi mundo, o que mejor dicho, el mundo, no sea mis circunstancias, sino que hay algo mucho más allá de lo mío, que se llama mundo, que se llama reino, y al cual yo estoy llamado también a dar testimonio. Siempre tenemos que tener la mirada levantada, elevada. Esa imagen es muy bonita. Jesús nos lleva al monte, eh, nos eleva eh, al elegirnos a nosotros como bautizados para enviarnos a la misión. Y después, lo otro es justamente lo que Jesús le dice una vez que los discípulos viven la experiencia y caen con rostro en tierra, levántense, no tengan miedo. Otra de las invitaciones que hoy creo que es fundamental en nuestros tiempos, los cristianos no tenemos que tener miedo, nos tenemos que levantar y no tener miedo. Por ahí si hay alguien que nos está mirando, compartiendo la Eucaristía y se siente como con el rostro en tierra... Hoy Jesús nos dice, levántense, no tengan miedo. Bueno, cada uno sabrá si ya se levantó, si está en el piso o está haciendo el esfuerzo por incorporarse. Y lo otro es bajar. Es decir, la experiencia de mirar, conocer, levantar la mirada e ir más allá de lo que yo a simple vista puedo ver. La experiencia de que Jesús viene y me dice y nos dice, levántense, no tengan miedo ahora se traduce en, cuando volvamos a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad, que realmente esto esté presente. Tengo la mirada alzada, levantada, porque Jesús así lo ha querido, y tengo la experiencia de que Él, cada vez que yo caigo, me dice, no tengas miedo, levántate, y ahí le ponemos el nombre propio. Creo que esa es la experiencia del camino del desierto también, que el camino del desierto implica caídas. Lo vivió Jesús, como lo veíamos el otro día, cuando comenzábamos la cuaresma, las tentaciones. No tener miedo, levantar siempre la mirada, seguirlo a Él, levantarnos cuando nos caemos y una vez que volvamos a nuestra realidad cotidiana, después de celebrar la Eucaristía, que tengamos justamente esta, esa certeza. Dios está con nosotros, nos llama, nos convoca y nos invita a la salvación. Que así sea. Amén.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 Hacemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales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 Él mismo después de anunciar su muerte a los discípulos les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría cantando sin cesar. Santo es el Señor.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 que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno de ustedes en Cristo nos damos un signo de paz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 Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias, porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Señor, bendice a tus fieles y protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo, que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,